Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a seguir con estos pequeños vídeos didácticos y en concretamente con una, con una simulación interactiva de lo que sería una de las leyes, la primera ley de los gases, de los gases ideales, que sería la ley de Boyle-Marriott, que tenemos aquí para que poder trabajarla, ¿de acuerdo? Deciros en principio que vamos a trabajar con un recipiente, como vais a observar ahora, y este recipiente lo que vamos a hacer es llenarlo de partículas de gas estas partículas de gas se van a mover de manera caótica por todo el recipiente y esto va a suponer que el gas va a estar sometido mejor dicho las partículas o moléculas de este gas van a someter al recipiente a una presión aproximadamente como veis ahí de unas 20 atmósferas en esta ley vamos a mantener constante la temperatura en toda la experiencia vamos a tener 300 kelvin temperatura absoluta en kelvin 300 Kelvin de temperatura, a una presión, en este momento, como podéis apreciar ahí, de unas 20 atmósferas, 21 atmósferas aproximadamente. Con eso, las partículas se van moviendo de manera aleatoria y caótica, y tenemos que el choque de partículas es de unas 198 choques, entre ellas y con el recipiente, lo que provoca una presión de 21 atmósferas. No vamos a introducir más gas, por lo tanto, no va a haber una ganancia y una pérdida de masa y lo que sí vamos a hacer es ir reduciendo el volumen del recipiente. Para ello, lo que vamos a hacer es que en estos 300 Kelvin, 27 grados centígrados, que vamos a mantener de temperatura en toda la experiencia, veremos cómo vamos a reducir el volumen. Eso es debido a que una de las paredes, de este recipiente tiene paredes móviles, es decir, sería un émbolo como estáis apreciando ahora mismo. Este émbolo lo que ha hecho es que estamos comprimiendo el gas, estamos reduciendo el volumen. ¿Por qué sabemos que comprimimos el gas? Porque ha aumentado la presión, como podéis observar, a 27 atmósferas de presión, manteniendo constante la temperatura en 300 Kelvin y vamos a ver cuánto sería el número de partículas en cuanto a los choques. El número de choques ha subido a 169, como podéis apreciar. Por lo tanto, al disminuir el volumen, estamos provocando un aumento de presión, manteniendo constante la temperatura y aumentando por ello las colisiones, que es precisamente lo que hace que aumente la presión en el manómetro que podemos observar. Si reducimos de nuevo un poquito más el volumen, vemos que ahora mismo, estaríamos en una presión de unas 55 atmósferas aproximadamente manteniendo esa temperatura de 300 grados Kelvin de forma constante, 300 Kelvin porque ya sabéis que grados no son, es temperatura absoluta en Kelvin y el choque de partículas está aumentando a, 100, a 350 como podéis apreciar en el vídeo ahora mismo. ¿Qué conclusión podemos obtener por lo tanto? Podemos obtener como veis en, el, en la infografía en esta simulación interactiva que si disminuimos el volumen lo que está ocurriendo es que aumenta la presión. Esa presión que tenemos ahora mismo es de 54-55 atmósferas aproximadamente, con un número de colisiones de 394 colisiones, que como veis en toda la experiencia ha ido aumentando para así conseguir que la presión aumentara de manera inversamente proporcional a esa disminución del volumen a una temperatura constante. Y esta Sería en resumen, de, man, de esta manera eh, interactiva, de cómo sería, o qué es lo que nos, nos, nos explica, nos, nos enseña, la ley de Boyle y Marriott. La ley de Charles, la ley de los gases ideales de Charles, en donde vamos a trabajar con tres variables, dejando una de ellas constante, es decir, no participa en, esta, en este juego para ver cómo se comportan los gases de acuerdo bueno pues aquí tenemos la, la presentación como estáis viendo comenzamos y lo primero que hacemos lógicamente es introducir gas cuando estamos introduciendo gas las partículas se mueven por todo el recipiente de manera aleatoria y tenemos una temperatura de 300 kelvin temperatura absoluta con una presión de 26 atmósferas de acuerdo bien vamos a ver qué es lo que ocurriría ¿Eh? En, este, en este movimiento de partículas, de manera caótica y aleatoria, aleatoria vemos que la, las colisiones están aproximadamente en unos 130 colisiones. La temperatura que, a la que mantenemos el gas sería 27 grados centígrados, que sería lo mismo que una temperatura absoluta de 300 Kelvin, que es la que vamos a ir modificando durante la experiencia. de acuerdo Vemos que la presión aproximadamente es de unas 26 atmósferas y... Vamos a ver qué es lo que ocurriría si le diéramos temperatura, ¿de acuerdo? Ahí le tendríamos también la presión en kilopascales, ¿vale? Le damos calor. Al darle calor, como habéis apreciado, esa temperatura, ¿qué es lo que va a hacer? Que las partículas ganen en energía cinética y el movimiento va a ser mayor. Por lo tanto, hemos pasado a 345 Kelvin. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que una de las paredes del recipiente, como habéis podido observar, se ha desplazado sería un émbolo de acuerdo y el volumen ha aumentado la presión la tenemos a 25 atmósferas 26 atmósferas aproximadamente de acuerdo el choque de las partículas ha subido a unos 144 como podéis apreciar respecto al anterior que era menor ese choque de partículas porque al ganar energía pueden moverse de manera libre a mayor velocidad y el número de choques en la unidad de tiempo es mayor por lo tanto están empujando a una de las paredes del recipiente vale bien pues vemos que podemos seguir aumentando la temperatura si nosotros aumentáramos la temperatura un poquito más veríamos que la presión se va a mantener prácticamente constante pero esa temperatura aumenta lo veis ahora tenemos 408 kelvin de temperatura la presión aproximadamente sigue siendo la misma, como podéis observar, unos 26 de, a, unas 26 atmósferas de presión. Las colisiones, veremos qué es lo que ha ocurrido con ellas. Las colisiones, hemos pasado de 144 a aproximadamente 150 colisiones. Y tiene sentido porque al dar esa energía, las partículas se mueven más rápido, recordáis los coches de choque en una pista, y por lo tanto va a hacer que el número de impactos entre ellas y con las paredes del recipiente, pues sea mayor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos darle un poquito más de temperatura. Si le damos un poquito más de temperatura, pasaríamos a una temperatura mayor que va a mostrarnos la experiencia y veremos que la presión no va a aumentar. Por lo tanto, eso es debido a que se produce de manera proporcional un aumento en el volumen también. Fijaros, hemos dado calor y hemos subido a 467 Kelvin con una presión que apenas o nada se ha modificado y veremos cómo es el volumen ha aumentado el volumen ha sido mayor y el número de choques de las partículas también ha aumentado concretamente hemos pasado ahora mismo a un número de choques de 142 de acuerdo bien podemos qué hacer seguir dándole calor o bien podemos enfriar si le damos calor un poquito más vemos cómo la presión se va a mantener prácticamente constante hemos subido a 506 kelvin de temperatura y veremos las partículas que es lo que le ha ocurrido el número de choques lógicamente ha tenido que aumentar como veremos dentro de un poquito qué vemos entonces en la, en la pantalla vemos que tenemos 522 kelvin hemos aumentado secuencialmente la temperatura la presión no varía y el número de colisiones sí que está aumentando y además el recipiente se está haciendo un poquito mayor porque una de las paredes es móvil no fija aunque el recipiente es hermético todo él. ¿De acuerdo? Podemos seguir dándole temperatura y pasaría exactamente lo mismo. La conclusión a la que llegamos es que si aumentamos en un gas que esté en un recipiente hermético con una de las paredes que se pueda desplazar, con un émbolo, vemos que ese aumento de temperatura le va a corresponder a ese incremento de temperatura absoluta le va a corresponder un incremento directamente proporcional en su volumen. Por lo tanto, vemos que la presión se mantiene constante variando de manera directamente proporcional temperatura y volumen mayor temperatura se expande el gas mayor volumen presión constante y al revés si enfriáramos el gas menor temperatura disminuiría el número de choques disminuiría el volumen y conseguiríamos que la presión se mantuviera constante esta por lo tanto es en resumidas cuentas, de manera interactiva, lo más pedagógica y didáctica posible, para que podáis entender cómo se trabaja con la ley de los gases, en este caso, la ley de Charles. Bueno amigos, ya vamos a, a concluir estos vídeos eh, con, una, con la última ley, que sería la ley de Gay-Lussac. ¿vale? En esta ley, como vais a poder apreciar en la, en la secuencia de, de este vídeo interactivo, va a ser una ley en donde veremos cómo se manifiesta cómo se expresa o cómo se trabaja el comportamiento de un gas cuando mantenemos el volumen constante por lo tanto va a ser un recipiente hermético como podéis apreciar aquí en la infografía en donde vamos a introducir una cierta cantidad de gas pero no va a poder desplazarse ninguna de las paredes ni va a poder dilatarse el, el entorno el recipiente y entonces trabajaremos en una situación de hermeticidad y con un volumen fijo, un volumen constante de gas. Así como una masa constante, por supuesto. Bien, ¿qué es lo que entonces trabajaremos? Pues como vemos aquí en la infografía, vamos a trabajar con la temperatura y con la presión. Bien, pues vamos a comenzar introduciendo gas en este recipiente. Hemos introducido una cierta cantidad de gas, vemos que la temperatura absoluta sería de 300 Kelvin, con una presión inicial de unas 16 atmósferas aproximadamente bueno pues lo que vamos a hacer es vamos a variar una de estas magnitudes que sería o la temperatura o la presión en este caso trabajaremos más fácil con lo que es la temperatura como podéis apreciar ahora mismo no introducimos más gas ya hemos terminado la adhesión de, de gas la masa sería constante por lo tanto en todo el experimento y sí podemos apreciar bueno pues un movimiento caótico aleatorio al azar de las partículas de gas que están provocando que a esos 300 Kelvin de temperatura absoluta tengamos una presión de unos 16-17 atmósferas aproximadamente como manifiesta el manómetro, ¿vale? El medidor de presión. Continuamos viendo este movimiento, tenemos 27 grados centígrados, 300 Kelvin, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aportar temperatura. Antes de eso vemos que las colisiones son de aproximadamente 83 colisiones en esta situación ideal, ¿Vale? Tenemos 16 de presión y 300 Kelvin de temperatura. Bien, pues en este, en este estado de, de cosas, pues lo que vamos a hacer es administrar energía a estas partículas. Esta energía que vamos a administrar lo vamos a hacer a partir de calor. ¿Lo veis? Hemos dado calor, como aparece, aparece en la imagen, y hemos subido a 372 Kelvin. Estos 372 Kelvin hacen que la presión aumente de manera proporcional a 20 atmósferas aproximadamente las partículas han ganado energía se mueven más aumenta la presión seguimos aumentando temperatura estamos a 395 kelvin vemos que el recipiente no aumenta de volumen sino que lo que sí está ocurriendo es que la energía cinética media de sus partículas ha aumentado lo que hace que su presión aumente de manera proporcional también Podemos apreciar que estamos en un choque de partículas ahora mismo de aproximadamente unas 126 con 21 de presión y 395 Kelvin de temperatura. Si le aplicamos más calor, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues vamos a ver. De momento siguen moviéndose las partículas, la presión estamos a 21 atmósferas, pasamos a darle temperatura y nos quedamos a 552 Kelvin. En estos 552 Kelvin, la presión ha aumentado a prácticamente 30 atmósferas de presión, lo que ha hecho que las partículas se muevan más deprisa, colisionen más entre ellas, porque como no está aumentando el volumen, se mueven de manera caótica y hace que el choque aumente a 144 los choques entre las partículas. ¿Lo veis? ¿Qué estamos viendo de momento en la experiencia? Que ese aumento, de temperatura lleva de manera correlativa un aumento de presión manteniéndose constante el volumen. Podemos seguir con la experiencia y ahora veremos cómo al darle de nuevo temperatura, estamos haciéndolo ahora mismo, si lo apreciáis, estamos en 34 atmósferas de presión, seguimos dando temperatura y ahora mismo estamos a unas 38,709 Kelvin de temperatura. En este momento, lógicamente, el choque de las partículas ha tenido que subir más respecto a la anterior temperatura y estamos ahora mismo en 148. 709 Kelvin, casi 40, 39 de presión en atmósferas y 150 aproximadamente, choque en tres partículas. ¿Qué es lo que vamos viendo? Una correlación entre el aumento de temperatura y el aumento de presión. Seguimos con la experiencia, damos más temperatura, 838 Kelvin, 45 de presión y veremos que lógicamente si seguimos aumentando la temperatura, aumenta la presión, ahora estamos a 1114 Kelvin, a 60 de atmósfera de presión y hemos llegado a 205 en el choque de partículas. ¿Lo veis? Va correlativo. El aumento de temperatura con el aumento de la energía cinética de las partículas y por lo tanto el choque entre ellas y con el choque con el recipiente que hace que aumente de manera proporcional justamente ahora a 60 atmósferas de presión como podéis apreciar ahí, ¿vale? Entonces lo que estamos apreciando es ese aumento, ¿lo veis? Vamos dando más temperatura ahora de manera muy intensa, la presión está aumentando mucho, ¿lo veis? Pudiendo llegar un momento en que incluso el propio recipiente pudiera romperse porque sus paredes no pueden aguantar tanta presión que ejercen las partículas de gas a las paredes internas del recipiente de acuerdo ahora justamente estamos en 3163 kelvin y veis cómo la presión es de 170 atmósferas muy intensa con un choque de partículas lo veis de 315 324 seguimos dando temperatura ha ocurrido lo veis al darle un exceso de temperatura respecto a la presión que puede aguantar las paredes del recipiente lo que ha ocurrido es que se ha roto el recipiente debido a que estamos a 170 aproximadamente de presión con 3477 kelvin de temperatura y el choque de las partículas ha sido enorme lo que ha hecho que una de las paredes del recipiente pues se haya roto y se libere el gas de forma expansiva de acuerdo bien pues esta sería la ley de gay eh, la ley de Gaylusac, en donde el aumento de temperatura provoca el aumento de presión de manera directamente proporcional debido a que el volumen del gas contenido en un recipiente se mantiene de manera constante. Y bueno, como hemos visto en, en esta presentación interactiva digital, pues al final, eh, si la presión es muy potente, es muy grande, pues hay un límite y puede el, el recipiente romperse y liberarse todas esas, todas esas partículas de gas que estaban sometidas a una intensa presión debido a una energía cinética muy alta por ese aporte calorífico que hemos hecho en, en esta simulación de acuerdo bueno pues espero que hayáis podido entender un poquito mejor las leyes de los gases con estas simulaciones de acuerdo muchísimas gracias